no me entreguéis a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Todos juntos. Guardar a Jehová, esfuérzate y aliéntense tu corazón y si es Espera a Jehová, amén, aleluya. Esperemos en Jehová, Señor, aleluya, que Él nos va a dar aliento, alegría, gozo, paz, y todo sanará. Si nuestro corazón está herido, Él nos va a sanar, amén. Nuestro hermano con nosotros. Dios los bendiga, hermano. Y a su nombre, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente, amén. Bienvenidos a la casa del Señor, eh, todos los hermanos. Vamos a pasar a nuestro hermano Arimendi que él nos trae el devocional esta noche. Amén, hermanos. A gozarnos con los que se gozan. Gloria a Dios. Y a su nombre, mucha gloria. ¿va? Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes esta noche, Señor para dar lo que tú me has dado, Señor. Padre, pasa carbón encendido por mis lenguas, Señor. Que no salga, Señor, cántico mío, sino cántico que tú me hayas puesto, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús también te pido por el pueblo, Señor. Para que el pueblo también reciba, Señor, sí, sí. ese canto que tú ponga en mi boca, Señor. Para que sea un canto de aliento, y de fortaleza sobre ellos Padre Gloria. En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gloria, Gloria a, Dios. a Dios Y a su nombre Dele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Aleluya sí. Pero lo fuerte que es para Dios, Aleluya sí. Y a su nombre Gloria Gloria a Jesús Santo Jesús Prepárense los músicos en el nombre de Jesús sí Amén Yo quiero más de ti que habitar en tu presencia. Menguar para que, para crezcas, que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo. Quiero más de ti que habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta, quebranta mi vida, vida te entrego mi voluntad a, a ti. Todo, todo lo que, que soy, soy, Señor, todo, todo cuanto lo tengo es tuyo. es tuyo. No quiero no menguar me para, para que, que crezcas tú. Yo quiero menguar para, para que, que crezcas tú. A ti, a ti. Yo quiero más ti. de ti, dígase pueblo, que habitar, habitar en tu presencia. presencia. Menguar para, para que crezcas tú y cada día ser. Más como tú, Dígaselo. yo, yo quiero, quiero más, más de ti, que habitar en tu presencia. presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta, quebranta mi, corazón, mi corazón, quebranta mi vida, te entrego. tú, yo, yo quiero, quiero menguar, para que crezcas tú, y a Dios. su nombre, aleluya, oh gracias Padre Santo, aleluya, recibe esa primicia Señor, Amén. yo quiero menguar, para que seas tú el que crezca, aleluya, así dijo Juan, yo quiero menguar, para que sea tú Jesús el que crezca, aleluya. Sí, sí, sí. Y a su nombre gloria, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ven, Espíritu, espíritu ven, ven. Y lléname, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven. ven Espíritu ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, espíritu ven, y lléname, Señor con tu preciosa unción, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor te quiero conocer oh gloria ven Espíritu ven dígaselo como un clamor aleluya y lléname Señor con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor. ...con tu poder... ...purifícame y lávame... ...renuévame... restaurame, Señor... ...te quiero conocer... ...purifícame y lávame... ...renuévame... Restaúrame, Señor, con tu poder, purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Si lo alaba, te goza. Sí. Hay, hay algo que a veces funciona, hermano. Y es que todos venimos con problemas. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos un por qué y un con qué quejarnos. Pero si tú dedicas tu corazón, ya que tú llegaste a este lugar, ya que Dios permitió que tú llegaras a este lugar, si tú eres vergonzoso, quizás como yo, cierra tus ojos y verás que te va a conectar con el Padre. Y alábalo como si tú estuvieras en ese rinconcito en tu casa, donde tú adoras solito, donde tú alabas a Dios, ahí tú, tú solito. Cierra tus ojos y gózate mueve tu boca quizá no te salen las palabras pero cuando tú alaba tú te gozas Amén. y a su nombre y al nombre de Cristo gloria. Aleluya está cayendo su gloria sobre mí sanando herida Levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Repítese otra vez. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Aleluya algo está cayendo aquí, aquí es tan fuerte sobre mí Dígaselo a los pueblos mi manos El... levantaré, levantaré y su gloria, gloria tocaré levantaré. repítalo algo está, está cayendo aquí, aquí. es está tan fuerte, fuerte sobre, sobre mí, mí. Mis manos levantaré y su, y su gloria, gloria tocaré. Dígaselo. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Siente los pueblos su, su gloria sobre, sobre mí. ti, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está, su gloria está aquí. aquí. Aquí está su gloria. Algo está cayendo aquí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Siéntelo sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Siéntelo, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Sí. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Es que su gloria está aquí. Su gloria, su gloria está, está aquí. aquí. Hasta que tú la sientas. Su gloria, está, gloria aquí. está aquí. Y a su nombre. Gloria. Si se lo va a dar, déselo a él. Aleluya. Sí. Déselo fuerte para él. Aleluya. Déselo, déselo. Alabanza, alabanza, alabanza. Su gloria está aquí. Oh, alabanza, alabanza, alabanza. Oh, Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Santo, Santo. Oh, él vive. Él vive. Él vive. Oh, mi alma te bendice, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es que tu gloria está aquí, aleluya. Santo, Santo. Oh, gloria, oh, gloria. Bendito Dios. Gloria, gloria. Aleluya. Alabanza, alabanza. Alabado Dios, alabado Dios. Dino si no eres de gloria. Yo no. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Levantamos, Señor. ¡Siéntalo! no eres, eres de gloria, gloria y honor. Y honra. Levantamos, Levantamos nuestras manos, manos exaltándote, Levantamos, Señor no eres de gloria y honor. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Díselo, grande eres tú, grande, grande, tú, eres tú, grande tus tú, milagrosos. Y es que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros soy. Es que no hay nadie como tú, no hay nadie. Como tú. Altísimo, milagroso, milagroso Salvador. Salvador. Es que no hay nadie, es que no hay como, nadie tú. como tú. No, no hay nadie, nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. Es que no hay nadie como tú. No hay nadie. Tú no eres de gloria. yo no. Y olor. Levantado nuestras manos. Exaltándote, Señor. Tú no eres de gloria. Y honor, levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. Grande eres tú, grande tus milagrosos. Es que no hay nadie como tú. nadie como tú, grande eres tú, grande, grande, grande tus mi milagros son, es que no hay nadie como saltando peces su nombre y a su nombre Gloria. hermano hay un dicho dominicano que el corazón de la uyama, o de la calabaza o de la sandía como ustedes puedan decir en su país no malo sabe la punta del cuchillo y es que el lunes me fui a trabajar con el hermano Luis Romero y desde allá recibí una noticia que de ahí para acá uh, a veces nosotros decimos, tenemos la victoria, tenemos le, le, le predicamos a ciertas personas y a muchas personas, pero, pero por más fe que tú tengas y, y por más firmeza que tú tengas en el Señor. Hay a veces pequeñas noticias que te, como dicen por allá, te remenean tanto que caen hasta los lo que están maduros y las verdes y hasta las flores caen. Y recibí una noticia de mi esposa que estaba mal, que yo sé que es una mujer muy dura, ella es, ella es muy fuerte para llorar, pero en ese momento estaba tan quebrantada y yo no sabía que a ella la habían... Había ido al hospital y le habían hecho una pequeña cirugía. Entonces, cuando yo fui a mi casa, que yo vi a mi esposa de esa manera, yo, de verdad, te, le, le voy a decir la verdad, me ven así grandote, fuerte, todo. Pero yo me quebranté tanto que me fui en lloro, lágrimas y moco. Ya yo no sabía lo que era lágrimas, ni, ni lo que era moco, ni nada. Yo, yo, fue llora, llora y digo, Señor gracias, gracias, gracias no, no podía sacar más que gracias gracias por la situación en la que encuentro a mi esposa gracias por la situación en la que el hijo mío grande se pudo desenvolver gracias Señor porque tú has puesto en ella que nosotros ayer estábamos en el servicio y hoy ayer gozándonos y hoy y hoy en tribulación pero gozoso Yo no me decía gracias Señor Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Y de ahí para acá hermano Yo no he podido con, con lidar con el sueño Ha sido Como si yo soy el que estoy operado Pero hoy en la mañana Fue una persona a visitarme y yo le dije sabes que no me siento no me siento con fuerza no me siento capacitado para para, para ir a adorar a dios allá porque la verdad que estoy del, del lunes para acá en la tarde estoy que, que nomás duermo tres horas duermo dos horas y me pongo a orar me pongo a alabar me pongo a hacer todo pero como que pararme allí en el, en el, en el púlpito para para hacer un devocionar a Dios en, en medio del pueblo como que no me siento fuerte y esa persona me dijo este es el momento en que tú tienes que sacar la adoración porque si Dios está permitiendo ese proceso oye bien lo que te estoy diciendo si Dios está permitiendo ese proceso es porque la adoración que salga es la genuina diga conmigo la genuina Aleluya, y a su nombre Y aquí estamos, gloria a Dios Aleluya Y se lo digo al enemigo así mismo Y a su nombre Levanten la mano hermano Así miren. Una dinámica, así. Sí. Ahora así miren. Sí, sí, eso. Se, puso se bueno. fue la pereza sí. y a su nombre. Gloria. Yo he creído en un poder que no se toca. No se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente, se siente en el corazón... Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria. sí señor, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y el enemigo no podrá apagar.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 Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús.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 que hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y el hay enemigo victoria, no podrá apagar por nuestra almas... porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en, victoria en la sangre de Jesús. Jesús. Porque hay victoria, Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Que hay victoria, que hay victoria, que hay victoria en la sangre de Jesús. Y a su nombre Gloria. hay victoria, sí. hay victoria. Sí, señor, sí, señor. Gloria a Jesús. Hay Santo Jesús, gracias Padre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Qué buenos son los procesos. Aleluya. Santo Jesús. Eso saca la alabanza genuina. Aleluya. Amen. Oh, gloria a Jesús. Santo Jesús. Levanten Amen. la mano los que quieren ser procesados. Sí. <risa> Aleluya. Para que sean procesados por Dios. Sí. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. David dijo, prefiero que sea Dios. Sí. sí, sí. Al hombre. Levanten la mano los que quieren proceso de parte de Dios en su vida y a su nombre. Quiero subir, quiero subir para bajar como Moisés. Quiero subir al Sinaí para bajar como Moisés con el rostro resplandeciente. De la cabeza a los pies con el rostro resplandeciente. De la cabeza a los pies, quiero subir, quiero subir. Aleluya, si no se lo sabe, canto otro. Aleluya. Y a su nombre. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y Cristo da seguridad. Cristo rompe. Las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y Cristo y da, da seguridad. seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir no, sin no, ti, Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Tú, tú me libraste no, bueno, del pecado no, y de la muerte, ¿cómo no es, es posible yo vivir no, sin no, ti, Jesús? No, Rompe cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y Cristo y no da seguridad. seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, si Jesús, tú, tú, si el fundamento de, de mi vida, vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿Cómo es, ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y, Cristo y, y Cristo da seguridad, y Cristo da seguridad. Aleluya, y a su nombre. Aquí agarrando no? algunas también gloria a Jesús. Amén. ¿no? <risa> y a su nombre. ¡Gloria oh, a Dios! Gloria aleluya. a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo es bueno. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Santo mi Jesús. Mi alma te bendice, te Dios. Decimos oh Dios. Aleluya. Oh, mi alma te bendice. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Dios. Aleluya. Santo aleluya. Jesús. Alabanza, alabanza, alabanza Alabanza, alabanza Alabanza, alabanza Santo eres Jesús Oh aleluya. bendito Dios, bendito, bendito Dios Santo eres Dios, Dios es bueno Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya. Eres tú, Jesús. Hasta aquí mi parte, de modo que continúa Porque your Santo sea el Señor Santo Puede sentarse, sea el Señor. hermanos. Santo sea el Señor. Lo hemos gozado, ¿verdad? Gloria a Dios. We worship your name, Jesus. Tenemos al hermano, al hermano Aido con la pregunta esta noche. Gloria al nombre del Señor. Salve. Dios le bendiga, hermano. La pregunta que yo, hermano, ¿cuánto, ¿cuál es el Salmo más grande? Es el Salmo 119. Tiene 176 capítulos. Que Dios le bendiga, hermano. Sí. Mire, mire, mire cómo estamos prosperando. ¿eh? Y esto que sin Google, ¿eh? porque <risa> hacemos a un lado a Google y empezamos a ojear la Biblia. ¿eh? Sí, qué bonito. Y así vamos prosperando todos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a, con, a cantar el himno tema esta noche, amén. Lo preparamos todos los caballeros a pasar con el himno tema. Gloria a Dios. <coughs> Gloria. Y aquí participamos todos en este canto, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Sí, aquí tenemos los papelitos. Y nos preparamos con la cuota de siempre, hermanos. Se lo entregamos aquí nomás, hermano Junior, amén. Sí, gloria a Dios. Repártalo. Hermano. Cristo rompe las cadenas. Gloria, aleluya, ¿y cuántos micrófonos me a dar? Gloria a Dios, su nombre es Gloria, aleluya. <risa> <Santo risa> gloria a Dios, gloria, santo Dios. Despertar, despertar, oh cristianos, vuestros sueños honesto dejar que el cruel enemigo se acecha y cautivo no quiere llevar, despertar las tinieblas pasaron, de la noche no soy joya, que lo no soy de la luz y del día, Deber de luchar, de prestar y unir vuestras almas, vuestros lomos seguir de verdad. Y cantar vuestros pies apretados, con el gran Evangelio de paz. basta allá de profundas tinieblas, más allá de peregras. la madura de Cristo acudir con canelo a tomar copiando que el rato enemigo no la puede romper ni matar oh cristiano Corona, aleluya. Gloria ya a Dios. Le damos la palabra al pastor para que haga un, una oración. Sí, amén. Santo Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te Padre, gloria, te damos gracias por da. tu amor, misericordia, oh, sí, señora, por este privilegio tan hermoso que nos conceden esta, esta noche de reunirnos, Señor, dado, y llevar a cabo el propósito de repetirte un culto y, y adoración a ti, oh Dios. Gracias, y este padre, te propósito te que tú, padre, no de los caballeros, unión de la, Señor, de hermano, la iglesia de unirse, de participar, prueba, señor, envío, de mío, de llevar a cabo esta, este proyecto, pueblo, Señor, de la señor, sociedad. Te pido tío, que, que, que te, te glorifiques amos, y que hagas grande sí, tu nombre y que armas, muchas señor, personas ayúdanos, puedan ser añadidas para tu sí, gloria y Padre, la unción para tuya si si sea, Dios tu Dios, sea tu unción en padre. nuestras vidas, Padre. Si mi Dios revista los de tus fuerzas, Padre amado, aleluya, en el nombre de Jesús. hermano hermano junior va a orar por la ofrenda esta noche hermano la ofrenda general amén y le pasamos siempre la cuota aquí al hermano esto es por aparte y luego luego luego luego El hermano va a orar por la ofrenda general de todos amén gloria a dios Bendiciones, si fuera tan amable por favor de ponerse de pies Gracias Padre por esta oportunidad que tú nos has brindado mi Dios Gracias Señor por abrir esta puerta Padre Celestial Y permitirnos llegar aquí mi Dios por encima de toda dificultad Por encima de cualquier problema Gracias Señor por permitirnos llegar hasta aquí por cualquier circunstancia Padre que tengamos te damos la gloria y la honra, mi Dios. Por eso estamos aquí, mi Dios, para adorarte, para alabarte, Padre. Para brindarte a ti toda gloria y toda honra, mi Dios. Porque tú eres merecedor. Tú no eres culpable, mi Dios, de nuestros dolores, Padre. Nuestros dolores, Señor, estamos aquí para que tú nos ayudes, Padre. Estamos aquí... En confianza, Padre, estamos aquí despojándonos, mi Dios, en cuerpo y alma, en corazón, Padre, para que tú nos ayudes, Padre. En este momento, Señor, recibe cada diezmo, cada ofrenda, Padre Celestial. Que sea tú, mi Dios, recibiéndolo, Señor con amor, con gozo, con frutos, Padre Celestial. Multiplíquelo, Padre. Sé tú, mi Dios, glorificado en cada dinero que se toque en esta mano, Padre Celestial. Que sea entregado en tus manos, Señor, para tu gloria, tu honra, mi Dios. Multiplíquelo, mi Dios, y úsalo, mi Dios, como tú sabes hacerlo, Padre Celestial bendice a aquel que está dando Señor pero bendice mucho más a aquel que no pueda Padre, Glorifícate en ese mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Gloria a Dios Alabaré Alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré Alabaré alabaré, alabaré, mi, alabaré, alabaré, alabaré, a mi señor, Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. alabaré, alabaré, alabaré, Gloria a Dios, hermanos. Y a su nombre, toda la gloria. Amén. Y con nosotros, el hermano José Puello predicándonos la palabra del Señor. Escuchémosle muy atentamente. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Santo. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Le doy gracias al Señor que me permite estar aquí en esta noche. A todos ustedes. mi nueva mi, mi nuevo estilo ahora como predicador <risa> que yo me humillo delante de mi Dios y delante de todos ustedes ustedes no se imaginan lo mucho que esta iglesia me está bendiciendo <risa> ¿sabe por qué? porque cuando yo vine para esta iglesia fue porque el Señor me guió y no sé pero bueno no la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Yo no voy a decir nada porque no puede haber jactancia en mí. Porque a veces, ah, pero tú dices, eh, son los otros que tienen que decir. Pero lo que Dios está haciendo en mí, en mí, todo aquí, todo me está bendiciendo. Entonces yo lo bendigo a ustedes mucho, mucho. Que, que el Señor les multiplique en bendiciones. Alabado Alabados el nombre del Señor. Porque Dios es bueno. Digno eres de gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y honra. Levantamos nuestras manos. Adorándote Señor, porque grande es Dios, grandes sus milagros son, y no hay otro como tú, y no hay otro como tú. Porque es grande, es Dios, poderoso, Salvador, y no hay otro como tú, y no hay otro como tú, digno eres de gloria. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, grande eres tú, poderoso Salvador, y no hay otro como tú, y no hay otro como tú, altísimo, poderoso Salvador, es que no hay otro como tú, y no hay otro como tú, Altísimo, Poderoso, Salvador, no hay otro como tú, Jesús, no hay otro como tú, Aleluya, Aleluya mi alma alaba al que vive, aleluya, alabanza al que vive, alaba al que vive, al que es digno de que lo alaben, al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de señores, al único, al único que es digno, alabanza, alabanza al que vive, ¡Ay! siento a Dios mi hermano, siento a Dios, oh gloria, ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! poder de Dios poder de Dios ¡Aleluya! aleluya alabanza al que vive me he pasado esta semana limpiando en mi trabajo aquí, aleluya y yo me he pasado esta semana cantando ese himno y entonces el hermano como de maldad viene y lo canta juchándome, alabados el nombre de Jesús Aleluya. Pero yo hoy, porque me siento bien, yo le dije que yo quiero imitar a Cristo. Y cuando una persona como, quizá usted no me conoce, pero yo tengo palabra de gallero, quizá usted no entiende esos términos, pero en mi país, el juego de gallo, cuando una persona dice que tiene palabra de gallero es una cosa grande. Porque si, si cuando un gallero es de palabras que ellos apuestan, voy tanto. Y el que pierde paga. Alabado Alabados el nombre del Señor. O sea que eso es un honor muy grande. En ese mundo. Alabado Alabados el nombre del Señor. Y todo, todo, todo lo que, que tengo en mi vida. Lo que me quede, aunque sea dos días de vida. Lo único que yo quiero es tratar de ser como Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Lo único que yo quiero es imitar a Cristo. Ser como Él, mirar como Él, escuchar como Él, pensar como Él, hablar como Él, moverme como Él. Alabado el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya ¡Oh, gloria! Eso es lo único que yo quiero. Y no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza. Y entonces, como me, me, me puse para lo mío, como decimos ya en República Dominicana, pues, yo le he dicho, ahora ahora me siento mejor, veo bien con mis ojos me, tanto que me estaba lavando en el río, ya usted sabe y ahora veo bien pero que me quité esa y toda esa malicia de los ojos y ahora lo veo más precioso ahora yo lo veo como, como Cristo veía a las, a las personas Cristo no lo estaba viendo como que se lo estaba llevando el diablo Cristo lo estaba viendo como que se lo quería quitar al diablo <risa> alabados lo veo lindo alabados el nombre del Señor lo veo precioso ustedes son una cosa preciosa alabados el nombre del Señor <risa> oh gloria a Dios <risa> miren que yo me he ahí como el hermano va a decir que, que levanten la mano lo que quieren pero hermano por favor <risa> usted sabe por el lago de lágrimas que yo pasé y también, dije que levante la mano no manito así no por favor <risa> Otra vez otro proceso, no por lo menos a mí, déme gozame ahora. Busca la Biblia en Marco, porque si no, no nos vamos. Si no, no, no vamos de aquí. Capítulo 2 de Marco: Ay. Aleluya, Aleluya. Evangelio se usa, Marco. Que bueno, Dios. estoy inspirado <risa> aleluya ah. marco capítulo 2 oh. leo para la gloria de nuestro señor jesucristo lo tienen entró jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro.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 y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pueden sentarse. Qué bueno es el Señor. Yo le voy a contar le, esta historia. Voy a, a, a, a, a, a, a, un poquito, eso no lo dice la Biblia, eh, eh, yo voy a imaginar. A, a, a mi estilo, gloria a Dios, gracias. A mi estilo, me voy a imaginar. Porque esta es una de las historias de amor más lindas de las de la que participó Jesús. Porque esto fue un hecho real. Pero la Biblia cuenta la parte central. Usted y yo tenemos, ¿verdad? Hay cosas que no la dicen. Pero se supone que eso pasó. Ahora, yo estoy, yo, como la Biblia no dice eso, yo digo, déjame fantasear un poco de contarles de la historia de, estos, de estas cinco personas. No, la Biblia no dice que eran amigos, la Biblia no dice si eran familiares, pero algún afecto había entre estas personas. Hubo un acto de fe que ellos lo hicieron, estas cuatro personas, y yo así pensando, digo, comencé a imaginarme y digo, guau. ¡Wow! Juan estuvo predicando, anunció a Jesús, Jesús comenzó su ministerio, Jesús comenzó sanando, porque usted lee, Marco resume muchas cosas y habla, me entiende? Usted, no es cosa de tiempo, pero parece que de algunos de los milagros que Jesús hizo, llegó la noticia a estos hombres de que el hijo de David, el Mesías que esperábamos, está haciendo grandes cosas, oh, un gran profeta se ha levantado en medio nuestro, los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, hasta los muertos, o, o sea, eso es un escándalo. Si usted lee, usted lee el capítulo 1 un poquito más atrás, casi llegando a lo usted ve, que, que las multitudes comenzaban a moverse. Y parece que ellos, cuando oyeron eso, dijeron: ¿Cómo es posible? Si eso es así, fueron a donde su amigo paralítico, quizás eran amigos desde niños o, o, o era parte de la familia, y, y quizás se enfermó. Y era una tristeza para ellos verlo postrado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es duro. Ya no podían ir a a, a cazar o, o, o ir al mar a pescar o quién sabe, en cualquier actividad. Y ellos parece que lo amaban. Lo querían mucho. Pero quizás cuando oyeron de las cosas que estaba haciendo Jesús. Yo me imagino que ellos fueron corriendo y le dijeron, oye, vamos a estar pendientes porque un gran profeta se ha levantado. Y yo me imagino que comenzaron a darle ánimo. Sí, sí, mira, fulanito, el, el hijo de fulano, el que era leproso. Nosotros lo vimos, hablamos con él. Alabado es el nombre del Señor. Lo sanó. Y él nos dijo que sanó muchísima gente. Mira, sanó a este, sanó a aquello, sanó a aquello. Mira, vamos a estar pendientes, porque cuando se mueva otra vez por aquí, ¿por qué es que él se está moviendo a sus multitudes? Cuando él se mueva, mira, nosotros te vamos a llevar. Y volvió Jesús a Capellaú. No era fácil, hermano, porque ahora todo es que, que WhatsApp, que Google, todas esas cosas que usan. Yo no sé nada de eso, yo no uso nada de eso. Yo de Chepa, <ríe> yo soy más difícil que el, que el presidente. <ríe> yo no uso el teléfono, no los, nunca, siempre ha sido así. Pero ahora es fácil, pero en aquel tiempo era de boca en boca. Pero aún así se movía. Y yo me imagino que ellos estaban con el sistema de inteligencia de aquel tiempo, de boca en boca. A ver cómo Y cuando ahí dice que volvió Jesús de Capernaum. Y comenzó todo el mundo a moverse. Ellos se dieron cuenta. Yo no sé la distancia, hermano. Pero ellos tuvieron que recibir. Y allá, yo me imagino. Y le dijeron. Este es el momento. Y lo agarraron. Vámonos. Que el hombre está aquí ya. Este es tu momento. Hoy es tu día. Hasta hoy vas a estar paralítico. Nosotros vamos a hacer lo que sea, pero te vamos a llevar adelante de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y agarraron, miren, y camina, y camina, y camina, y camina, y camina, y camina. Y, y, y yo imaginándome, yo digo, wow, esto fue grande. Yo me imagino, me comencé a pensar que en ese momento el Padre le dijo, Miguel. Rápido, llama a todos los ángeles en el Afin Central aquí del cielo y préndeme el televisor, el Smart TV que nosotros tenemos aquí, el de pantalla gigante, porque yo quiero que ahora mismo, esto es trending, trending topic, ¿qué se dice? Es tendencia. tendencia. Eso mismo, eso, tiene, eso, eso es en todas partes. Préndelo, ven que vengan todos para acá, que yo quiero que toditos juntos conmigo veamos esto que está pasando allá en la tierra. Y comenzó a verse allí en el cielo en pantalla gigante. Cuando iban aquellos cuatro hombres, mira, sudado, hermano, sudado, sudado, hermano. Alabados el nombre del Señor. Amén, amén. Y cuando llegan a la casa, se encuentran con este. Hay tantas gente. Porque no es una persona. Porque la mujer del flujo de sangre, ella era sola, y aunque sea. Y Jesús iba caminando y ve movimiento. Pero en una casa. Y en la puerta, y había tantas personas que no había manera. Esto, esto era algo emocionante, hermano. Ellos no sabían eso. Ellos no andaban con soga. Ellos no andaban con nada preparado para amarrar, para subir. Yo me imagino que cuando ellos, eso es una imaginación mía, que cuando ellos llegaron y dijeron, anda y ahora, y buscamos, y vamos buscamos por aquí la multitud y dicen, nadie se dé su, nadie quiere se dé su pedacito porque todo el mundo quiere algo de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y me imagino que sueltan al paralítico. Y digo, aguanta un momento, fulano, ve a la casa, mira a ver si consigue alguna soga. Mira a ver si consigue algún hierro. Porque... No vamos a subir. Y cuando ellos dijeron, no, lo vamos a subir por ahí, por ahí es el único sitio que podemos hacer. Pero es una casa y, y tú la vamos a romper. Y, y se movieron y yo me imagino, préstame una soga, vecino, préstame un hierro de esto. Nosotros se lo devolvemos. Y cuando comenzaron a subir, allá en el cielo hubo un ángel de eso que está por allá. Es una imaginación mía. Siempre te ve de la gente. Los que han ido al cine saben eso. Que siempre hay uno que se le va a la boca y dice, ¡Oh, sí! Y comenzó a aplaudir. Y cuando, se cuando ellos comenzaron a subirse, mi hermano, y subieron al hombre. Un tremendo escándalo porque Jesús está ministrando. Acuérdense que Jesús era carpintero. Si de algo sabía Jesús, es de construcción. Alabado es el nombre del Señor. Porque no es verdad que cuatro personas y en cosas esas de tejado y esas cosas moviéndose. Y eso lleno ahí abajo y todo el mundo moca. Porque están manipulando. Y a donde se están quitando cosas, está cayendo un pedacito de lo que sea, un pedacito de material. Y, y espérate, espérate, espérate. Pero rompe para ver dónde queda, para ver por dónde qué un hoyito primero y ah, ahí es que vamos a quitar de allí y yo me imagino yo diciendo perdón, perdón, pero señor, perdona, perdona lo que estamos haciendo perdón, me imagino, eso es imaginación mía perdón, porque están cayendo cosas ellos están rompiendo, están rompiendo y, y, y señor pero, y al dueño, nosotros lo arreglamos nosotros lo pagamos, pero, pero queremos que el señor, el señor perdón, y rompieron y comenzaron a bajar para el, y se oye la voz del Padre allá arriba, es una imaginación mía, por eso fui que yo envié a mi hijo allá a la tierra, porque no fue en vano, valía la pena, alabamos el nombre de Jesús, eso soy yo imaginándome, cosa mía de mi locura, alabamos el nombre del Señor, porque eso es emocionante hermano, y el precioso Jesús, mira, mirándolo, yo me imagino, porque la Biblia no dice eso hermano, eso es mío, para que no digan que yo, yo estoy diciendo, eso es, ¿sí me No anoten eso. Que Jesús, cuando lo miró a ellos, bajando con mucha delicadeza a su, a su amigo, amarrado, esa escena, yo creo que Jesús soltó una hermosa sonrisa. Jesús miró una sonrisa. Y cuando lo bajó, Jesús se quedó mirando, ya no estoy en imaginación, hasta aquí llegaron las imaginaciones. Jesús se queda mirando este cadáver. Lo que han tenido algún familiar paralítico o han tenido un amigo paralítico o han visitado hospitales porque paralítico. Miren, cuando una persona tiene mucho tiempo paralítico, eso es algo triste. Usted sabe que los familiares tienen que estar moviéndolo. Porque se le, la parte, si, si, si están siempre acostados, se le pone llagoso y tienen para refrescarle, porque si no hasta se pudren. La persona que usted lo ve paralítico, que usted lo ve así, si sus familiares no lo quitan, no, no lo miran de, una vez al día, más o menos, y le limpian todas esas cosas. Es lleno de llaga. Y si lo dejan ahí, no lo limpian, le, le cae el No sé si ya él, si él estaba muy con los ojos así cadavéricos. Y el precioso Jesús se queda mirando. Y se queda mirando a estos hombres. Y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué lindo es Jesús. le está diciendo al ver la fe de ellos entonces a él le dijo tu pecado te son". y no es verdad que Jesús, iba a a ellos? ¿A Jesús no lo iba a dividir Jesús ellos lo trajeron aquí y, y, y él vio la fe de ellos y es un espectáculo óigame fue tan tremendo lo que hicieron que sacaron la deidad de Jesús a flote ¿entienden lo que le estoy diciendo? a pocas personas se les revelaba a Dios eh, Jesús como Dios ahí mismo pero ahí se reveló como Dios. Y él sabía que ahí estaban los escribas porque estaban ahí todos unidos. Y él le dijo, tus pecados te son perdonados. <risa> ellos no dijeron nada, hermano. Ellos lo que comenzaron fue a pensar. Ey. Y conforme a la escritura, ellos estaban pensando bien porque el único que perdona pecado es Dios pero como ellos no obedecían a Dios, aunque eran los que decían que le servían a Dios, ellos no fueron a la cátedra que Dios daba antes de venir Jesús con Juan el Bautista, que era también, que era de la clase sacerdotal que era un príncipe y Dios lo levantó y mandó a dar cátedra, y mandó a presentar a Jesús. ¿Y cómo fue que lo presentó? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si hubieran estado cogiendo esa cátedra, no hubieran estado pensando así. Pero ellos rechazaban a todo el que no era de ellos. Alabados el nombre del Señor. Y Jesús le dijo, bueno, hermano, se manifestó como Dios, porque ellos ninguno hablaron. Ellos ninguno hablaron. Ellos solamente pensaron y el único que conoce los pensamientos es Dios. Y eso entonces sigue demostrándose, mostrándose como Dios delante de todos. Él le dice, y por qué ustedes, Cabilar, eh, ¿por qué ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes están pensando? ¿Por qué ustedes piensan en sus corazones? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Por qué ustedes siempre están pensando esas cosas? Jesús era directo, le habló, ustedes están pensando. Y ellos no se atrevieron a decir, Óigame. Le está diciendo, eso es lo que ustedes están pensando. Y le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados. O toma tu lecho y vete a tu casa. wow ¿Cuánta autoridad hay en Jesús? Entonces, imponente, porque Jesús se mostró en ese momento imponente, imponente. Porque eso se llama ser imponente, como, como lo que Jesús es. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y vete a tu casa. Y ese cadáver se levantó. Oiga, hermano. Se levantó, hermano. Eso fue algo extraordinario. Se levantó. Y ellos se maravillaron. Si ustedes en, en el libro de Lucas, ellos dijeron, Hoy hemos visto maravilla, aleluya. Porque Jesús se mostró ahí como Dios, hermano. No se escondió. Alabado es el nombre del Señor. Es una historia de amor. Es una historia que nos dice a nosotros que nosotros tenemos, hermano, que cambiar nuestra forma de pensar. Que nosotros tenemos que pensar. Que nosotros tenemos que tener ese amor para correr y buscar a las personas que vengan a Cristo Jesús. Es nuestra forma de pensar lo que está acabando con nosotros. En este tiempo, hermanos, miren, las cosas están sucediendo rápido, rápido. Ustedes saben por qué este mundo ahora mismo no se, no se quema, porque el único que tiene la autoridad para decidir eso es Dios. Pero los hombres que están en los gobiernos ahora mismo están locos porque... A quien le sirven, no es a Dios. Ellos están locos por prenderle candela a este mundo. Los gobernantes de este mundo. Así está la cosa. ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a quedar así? Muchas personas no se están dando cuenta de lo que realmente está pasando. ¿Ustedes creen que el problema es que que fulano se metió en Ucrania y eso no tiene que ver con eso, hermano. El problema es que el dinero que usted carga en los bolsillos y todo el ciudadano en este mundo carga en los bolsillos, es puro papel, no tiene ningún valor. Y hay naciones ahora que tienen poder que dicen, no, te vamos a seguir vendiendo nuestros productos por un papel que no vale nada. Y esto hay que arreglarlo o nos matamos todos. Eso es lo que se está peleando. Lo que pasa es que es mentira y mentira y mentira. Y la mayoría de la gente le están mintiendo y no quieren decirle la gran verdad. Y la Biblia dice que se va a levantar el anticristo. ¿Y cuál es lo que trae? ¿Cuál es la solución? Que él va a poner un sello y sin eso no nadie va a poder comprar ni vender. Eso es lo que se está peleando. Y la palabra de Dios se va a cumplir. El mundo se va a derrumbar. Y usted tiene que estar lleno de Dios y yo también para poder estar firme. O si usted se cree que porque nosotros tenemos una gran nación, usted se cree que eso se va a quedar así. No, mi hermano, los juicios de Dios van a caer, le van a caer a todo el mundo. Jehová es Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, en el libro de Romano, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la maldad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Usted y yo tenemos que llenarlo de amor y pensar en que tenemos que comenzar a hacer eso que hicieron esos cuatro hombres. Es el tiempo, hermano, de buscar de Dios. Es el tiempo de doblar las rodillas, de orar y velar, para que no entremos en tentación. Es el tiempo de buscar a Dios con todo lo que nosotros tengamos, hermano. Se lo estoy diciendo, hermano. Y usted no, yo no, eh, usted pone la noticia, entienda, hermano, lo que está pasando. Estamos en unos tiempos difíciles y las cosas grandes vienen. Y el mundo va a ser estremecido. Y después que el mundo se estremezca, se va a levantar un poder espiritual porque lo que se va a levantar a nivel espiritual con el falso profeta y el antiguo, es un movimiento espiritual. El que no note bien en Dios, hermano, le va a dar brega a sostenerse en pie. Va a ser una lucha grande. Y este pedacito de paz que nosotros tenemos es para que nosotros agarremos como aquellos hombres y comencemos a recoger en siendo paralíticos, de la mente, de las piernas, de donde sea. Nosotros todavía no lo estamos envolviendo en eso. Así que hagamos esto, hermano. Pongámonos en nuestro pie, démosle gracias al Señor. Cristo Rey Victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre Cristo Rey y Señor Cristo Rey victorioso te adoramos bendito Señor te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que tú bendiga esta congregación, que tú bendiga a los pastores, que tú bendiga a los líderes, que tú bendiga a los hermanos, a los líderes de juventud, a las líderes de damas, a los líderes de caballeros, a los diáconos, a todos los líderes, a todos los hermanos, a toda la familia de esta congregación. Cúbrelo con tu amor, Señor. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Acércanos un poquito más a ti. Sana las enfermedades. Te ruego por los que están enfermos. Te ruego por los que se sienten débiles. Ayúdanos, Dios mío, Padre Celestial. Ah que la luz de tu rostro resplandezca sobre nosotros. Cuárdanos, Señor. Que podamos despertarnos a tu semejanza, Señor, en aquel día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Señor, ¿verdad que sí? Amén. La gloria es para Él siempre. Bendito. Tenemos que inventarnos, <ríe> eh, porque estos hombres, ahora digo yo como el hermano, revisando eh, yo el pensamiento mío, ellos inventaron esto, porque no creo que había ningún registro que dijera te querías llevar un, un, un paralítico a los pies de Cristo porque se cuatro y bajaron por, la, por, la, por el techo de la casa. Pero ellos buscaron la forma de llegar. ¿Sabe por qué? Porque la el sitio estaba tan lleno de gente que no había por dónde pasar. No había cómo llegar por la puerta y, y, y, y traer a esta persona que necesitaba otros que lo, lo, lo cargaran. A, los pie, a, la, a, los, a la presencia de Jesús. Eso que mejor que venir de arriba, derechito, a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y, y como decíamos en la escuela bíblica, y creo que algo que dijimos porque era la clase en sí, y muchos de ustedes no estaban, tal vez lo repita otra vez. Ah, existe la, la, la idea de que a veces... Ah, es que el gobierno no nos permite predicar, es que el gobierno no nos deja esto, es que no podemos andar por las calles y las esquinas, y aquí no se puede hacer nada. Bueno, dígaselo a los, a los testigos de Jehová, porque ellos no, no le impide nada. Yo recibo una carta de los testigos de Jehová toda la semana, invitándome a sus reuniones y diciéndome lo que el reino de, de Dios es, según ellos. Amén. Ahora sea, lo que quiero decir es que hay que buscar la forma. Si yo no puedo ir y llevarle un tratado al vecino porque no puedo pasar por su propiedad, le pongo un sello, a una cartita y el cartero se la lleva. ¿Me doy a entender? Que a veces tenemos que, como estos hombres, eh, inventarse algo. La idea era que esta, esta necesidad necesitaba ser suplida y había que llevarlo a los pies del Señor. Había que llevarlo a los pies del Señor. Bendito el nombre de Dios. Y hay que hacer cosas. Y mire, es que, Dios, es que Dios hace las conexiones. Cuando nosotros nos proponemos, Dios hace que todas las cosas sean posibles. Y es muy bonito ah, hacerlo de esta manera. Ah, es, qué bonito es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Ah, Dios, cuando nos disponemos y queremos, Dios hace los medios. Ah, yo le hablaba a mi esposa y tal vez a algunos hermanos eh, el domingo pasado de una visita. Pero esta visita yo no la... voy a dar su a mi mamá para que ella ya se hizo la conexión. Y la ¿Se da cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo a veces nosotros necesitamos eh, eh, disponernos a hacer algo eh, y llevar el mensaje o el tratado creyéndole que Dios obra? ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos de ustedes saben que los tratados trabajan? Hay muchísimos testimonios de personas que han venido por un tratado. Ahí en esa lacena atrás, hay un montón de tratados y allá. Ahí están. Ellos solitos no se van a ir para ningún sitio. Aleluya. Alguien tiene que cogerlos y llevarlos. Pónganlo en su carro. Cuando yo trabajaba eh, con los uh, sheriff, eh, patrullabas con ellos, ellos siempre andaban con, algunos de ellos que yo conozco, andaban con un mazo de, de tratados en español. cosas que sucedían pues, a los hispanos, y él me dice, no, yo tengo un montón de tratados ahí en la, al lado mío, y cuando arresto a un, una persona que no habla inglés, que es un, un hispano, pues le digo a los que llego a la cárcel, toma a esto, para que no se veamos a atrás. No debe entender. Y, y eso es lo que él hacía, y lo sigue haciendo, me imagino. soy una persona... la palabra de iglesia no se le daba no la dejaba en el aire no lo no dejaba con decirle oh, tuve un fin de semana muy bonito no le decía el fin de semana fue bonito me congregué con los hermanos en la iglesia y, y la pasamos muy bien eso le da a entender a ellos que yo soy cristiano ese es, ese es, ese es mi testimonio corto para ellos y ya ellos me conocían por eso ¿Amén? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? So, eh, es, este, el mensaje de hoy nos debe de motivar a nosotros a ser curiosos, tal vez, o qué sé yo, buscar formas donde podamos eh, llevar el Evangelio, o al menos una palabra, o al menos un tratado, o alguna cosa. Bueno, pues, repito, eh, es, es, nosotros tenemos testimonio. Mi esposa estaba un tiempo atrás, a lo que corro el reloj unos minutos. En la Walmart, en la tienda, esto hace tiempo, eh, y ella siempre anda a consultar un poquito de tarjetas, si y le dio una tarjeta a una señora, la señora dijo, oh, gracias, la tiró en su bolsa, en su bolsa y siguió andando y, y mi esposa siguió andando. Nos fuimos y no nos, no, nos conocí, no se pasó nada. Pero según el testimonio que luego supimos, esta señora... Se fue a su casa, cuando vació su bolsa, puso la tarjetita y la tiró encima del biuro y ahí se quedó. Pero andando el tiempo, esta señora empezó a tener ciertos problemas y ciertas eh, dificultades con su familia, con su matrimonio, con toda, y todo el mundo, se le, el mundo se le caía encima y en una de esas desesperaciones ella pasó y vio la tarjetita. Un año más tarde, un año más tarde. Testimonio que ella misma dijo, yo vi esta tarjetita que usted me dio, hace como un año la puse ahí, ahora me acordé y llamó a la casa y se hizo la conexión. ¿Amén? So, repito, mire, si usted, si usted le hace más fácil, coja el tratado, coja la tarjetita y órele, újala, viera y póngala en las manos, con, con, confiando de que Dios, eh, la palabra de Dios no va a tornar vacía. Crea en eso, no simplemente dé una tarjetita, no simplemente eh, crea que algo va a suceder, en alguna mano va a llegar, alguna necesidad va a llegar. ¿Amén, hermanos? Y Dios se va a glorificar de una manera especial. Bueno, permite, Señor, que este, esto nos, nos, nos, ah, nos, nos haga eh, a nosotros eh, mensajes, nos enseñe que hay... Muchos paralíticos alrededor nuestros que están secos de Dios y necesitan llegar a los pies de Jesús. Busquemos la forma de cómo hacerlo y que Dios nos ayude. Amén. Si, usted, si nos disponemos, Dios nos da el hacer como el querer o el querer como el hacer. Amén. Usted se propone hacerlo y Dios le, le ayuda a que usted lo pueda hacer a que llegue, el propósito se, se cumpla conforme a lo que enseña la vida. Así que nos gozamos. Bendito, bonito Bonita enseñanza. Dios los bendiga. Dios nos guarde cuánto tan felices soy. Amén. Amén qué bueno. Ah, eh, eh, quisiera, eh, eh, antes de terminar, algo que habíamos eh, acordado eh, en una reunión. Ah, en las sociedades, cuando están los presidentes, 시청해주셔서 <sweak> 감사합니다. Adelante, vale, ya... casualidad, Dios nos ha dado este lugar para que nosotros le adoremos. Nos suple, nos ayuda para mantener todo en orden, pero detrás de todo es la voluntad de Dios de que nosotros hagamos. So, cuando venimos aquí, aprovechemos el tiempo y damos gracias, Señor, por este lugar que tú nos has dado y por todas las cosas que recibimos de ti cada día. Alabado el nombre de señor Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos vamos a ir a nuestras casas Mañana tenemos nuestra escuela dominical, que son temas muy importantes. Ah, ¿Alguien se acuerda del tema como es? Ah, ok, lo buscan esta noche cuando lleguen. Okay, muy bien. Ah, puse su expositor y ah, se va a dar cuenta que cuántas bendiciones hay en, en la palabra del Señor. Y ah, nos vamos a gozar. Pero mañana la escuela bíblica a las siete y media... Uh, traemos los niños, traemos todos y nos gozamos, el sábado creo que no hay ninguna actividad en particular uh, y el domingo esperamos que todos podamos estar y gozarnos en el Señor y que el Señor siga bendiciendo la iglesia de una manera especial, amén hermanos amén. seguimos orando por algunas personas que nos vemos momentáneamente eh, seguimos creyendo al Señor que Dios se va a glorificar en, toda, en todas las cosas uh, le pido que oren por la por el ministerio en la cárcel, eh, eh, que Dios está haciendo cosas muy bonitas. Ayer, ¿ayer fue? Sí, ayer fue. Ayer fui al, y, y me, me quedé asombrado. Últimamente mis, mis clases eran de tres, cuatro, cuando muchos cinco, pero ayer había nueve. Y, digo, oh, y ellos mismos decían, no, si nosotros estamos, ¿sabes lo que me dijo uno? No, no, yo me encargo de que cuando llegan gente nueva al pabellón, yo voy. Y son hispanos. Yo me encargo de hablarles de la iglesia. Miren Yo me encargo de hablarles de que los miércoles hay que ir al, con el pastor. Yo digo, pues qué bendición, sigan, sigan haciendo eso. Es el, el mejor trabajo que pueden hacer. Yo no puedo subir al pabellón, pero ellos están allá. Miren cómo, cómo Dios obra. como Dios usa cada cosa en su lugar. ¿Me doy a entender? Amén. Yo puedo ir y tener, tengo ciertas entradas, ciertos privilegios hasta ahí llego pero a los pabellones yo no puedo entrar, yo no puedo subir. Pero como ellos vienen, me acuerdo de la historia de, de, de, del, del demoniado gadareno que quedó libre y cuando Jesús eh, quiso entrar a, a Gadara, los gadarenos le dijeron, no, aquí no te queremos. Y Jesús se fue. Y el hombre que había sido liberado, pues dijo, pues yo me voy con Jesús, me hizo este favor. Jesús le dijo, no no, no, no, yo no puedo entrar, pero tú sí lo que tú eres de ahí, vete a la, a, con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida, amén Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida y si usted lee la historia se va a dar cuenta que llegó hasta 10 sud ciudades conquistadas o administradas por este, por este hombre so, la gloria sea para Dios eh, seamos el, el, eh, sabios y astutos en cuanto a creerle al Señor, creámosles a Dios y cómo podamos nosotros eh, rendir algo que aporte a la obra del Señor ¿Sí? ah, usted tira el pan sobre las aguas y a su debido tiempo Dios, Dios lo regresa y, y, y cosas bonitas vamos, vamos a seguir mirando alabados en nombre del Señor o sea, por eso le digo que sigan orando por este ministerio en la, en la cárcel porque he ah, estado eh, en estos días atrás con que me con que ya, ya, ya es tiempo, ya son como 16 o 15 años, no son más, pero yo siempre uso esos números, ah, que estoy allá, ah, pero últimamente como que me estoy convenciendo que debo de quedarme un poquito más, <risa> que probablemente es necesario que esté ahí. Ah, y tenemos, tenemos muy buena, muy buena armonía, los, los padres, eh, perdón, los, los, los, los muchachos allí, a ellos con sus padres y estamos estoy tratando de convencerlos a que le dejen saber que, que, que hay una iglesia aquí en el vecindario y ellos mismos se encargan y por eso fue que el domingo pasado tuvimos una persona que vino uh, por, por esa forma, por esa vía, ¿no? De, de, de, de, de la persona a su mamá y su mamá pues como no aceptó la invitación y esperamos que Dios siga a, a, a haciendo grandes cosas. Pero oren oren por, el, por ese ministerio y repito, eh, cuando yo digo ministerio pues no estoy hablando de, de yo solamente ir y, y los miércoles. Hay, hay como unos 23 o 25 diferentes voluntarios o ministros voluntarios que vamos, yo voy los miércoles, otro van los lunes, otro van los domingos, otro van los sábados, eh, pero eso, ahí es el, el, el ministerio se mueve con, eh, continuamente y eso es muy importante. Eso, es, es uno de los ministerios más bonitos que yo he visto. Ah, me encanta hablar con las personas eh, uno a uno, hay personas que le encanta predicarle a muchos, no, si no hay mucha gente que no me gusta predicar, es que yo quiero predicarle a muchos, a cien personas. No hay cosas más bonitas que tú puedas ministrar el evangelio uno a uno, como hizo Jesús con la samaritana. Vamos a hablar tú y yo. ¿Sí? Uh, y, y, eso, y eso es muy, muy, muy importante. Hay personas allí que están, eh, pues, muchachos que vienen a veces de sus, de sus países, eh, son inocentes a ciertas cosas, cometen errores, terminan en este lugar y uh, están deprimidos por la separación de las personas de la familia, eh, perdieron el trabajo, se sienten como que el mundo se les ha caído arriba y ellos empiezan a hablarme y a contarme su situación y cuando yo los dejo que hablen y hablen y hablen, cuando terminan yo les digo, pero sabe qué? Yo tengo una buena noticia para ti. Yo tengo una buena noticia para ti. O oh, si sí, tiene un abogado bueno, <risa> tengo el mejor abogado. Deja, déjame hablarte de Cristo. Déjame hablarte de lo que es el plan de salvación. Porque, aunque, porque él es el que liberta, aún el de la cárcel puede sacar a uno para, para bendición. Amén. Como ya le he dicho otras veces, en Niceville tenemos un pastor en una iglesia metodista que se convirtió en la cárcel. El tiempo que estuvo allí, el capellán lo, lo ayudó, lo ayudó. Cuando, cuando salió, hizo la conexión con la iglesia y la iglesia se convirtió, se doctrinó, y creció y hoy día es pastor desde la cárcel. Y yo tengo muchos testimonios de personas que aún se han ido a sus países y han llamado desde su país para agradecer lo que se ha hecho. Eso crean hermano, que hay, hay, mucho, hay mucho que hacer. Uh, y a veces, repito, está a nuestro, a nuestro alcance. Comencemos a, a, a, a mirar este mensaje de, de la manera eh, eh, positiva de que sí se puede, amén. Cuando pensamos que aquí no se puede, bueno mire a ver si encuentra alguna, alguna forma de que sí se puede. Eh, y cuando buscamos eh, comunicar y llevar el buen mensaje de la palabra de Dios, a veces no hay que no hay que hacer mucho, a veces no hay que hablar mucho. Creo que la clase que viene habla acerca de eso. No hay que, no hay que hablar mucho ni predicar mucho. Uh, sino, uh, uh, me encanta la idea de Felipe en la historia de Natanael. Le contó a Natanael que había encontrado a Jesús. Natanael le dijo, Nazaret no hay nada, nada bueno que se diga en la historia. Él le dijo, ven y ve. Ven y ve. Y prácticamente ese es mi... En este vecindario y a donde quiera que voy, ese es mi, mi, mi lema. A veces me pregunta, pastor, ¿dónde hay una iglesia buena que yo pueda ir? Y digo, la única que te puedo recomendar es Nueva Vida, porque es la única que conozco. Pero no me crea a mí, ven y ve. Ven un día y visítanos. Y tú decides. Amén. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gracias por todos. No sé si hay alguna petición, alguna necesidad en esta noche que orar. Ah, seguimos orando por todas las peticiones que tenemos, propósitos. Queremos que Dios se glorifique en ellos de una manera especial. Bendito el nombre del Señor. Así que si no hay ninguna otra cosa, gracias hermano José, a Puello por eh, tomar este, este lugar, este, la predicación. Y así pues cada uno de ustedes ya debiera estar predicando en, en, este, en este espacio de los, de los miércoles, de los jueves aquí que es el culto de, de, de crecer en el Señor. Así que, puestos de pies, hermanos, vamos a ir a nuestras casas. Alabado el nombre del Señor, ya, ya terminé. El, yo miro el reloj y cuando el reloj dice, ya es hora de irnos, pues nos vamos. Amén. La gloria sea para Dios. ¿Alguna necesidad? algún enfermo? ¿Alguna petición? Si no la hay, pues eh, nos sentimos felices, alegres. Ah, seguimos orando por las, aquellas que ya conocemos. Sí. Eh, y el programa para los jóvenes. ¿Jóvenes es que sigue? Las damas. Ah, imagínate. ¿Está el programa? ¿Listo? Venga, por favor. Que yo de después de, del hospital estoy medio, medio tonto. Dios le bendiga, hermanos. El programa para el próximo jueves. Eh, se va a llevar a cabo de esta manera devocional, hermana Vilma, con la pastora Esperanza. Eh, pregunta para la hermana Sandra, ¿por qué Dios le dio el libre albedrío al hombre? Texto explicado, Romanos 6:23, hermana María. 6:23. Eh, un canto y, y la ofrenda dirigida por mi hermana Mirsi y la predicación mi hermana Abigail. Es estar qué bueno, gracias hermanas eh, gracias por, por el bonito programa y cada cada jueves hay eh, un programa ya sea de jóvenes y demás, así que si usted está feliz y contento y Dios le ha, ha, le ha bendecido en esta noche pues ore conmigo dándole gracias a Dios y nos vamos a nuestras casas, Amén, hermanos oramos todos, Padre en el nombre de Jesús yo te alabo te bendigo, te doy gracias por este privilegio que tú nos has dado, nos ha concedido de poder llegar a este lugar y bendecir tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por, por todo lo que se ha hecho, Dios mío, por cada hermano que ha participado. Oh, Dios, y por el propósito, Dios mío, lo que queremos es darte a ti de lo mejor de nosotros, mi Dios, en la adoración, el culto, Padre mío. Ayúdanos a cada día a poder llegar al potencial, Padre mío. Que pueda haber en nosotros para ti, oh Dios, para adorarte, para rendirte curte y que tú seas agradado, Dios mío. Gracias te damos por tu bendición. Y ahora, Señor, te pedimos que nos lleve con la gracia tuya de una manera especial hasta nuestras casas, Señor, y que nos acompañe, que sea con nosotros en el camino, de nos libre de todo peligro y todo mal. Y la gracia tuya ayude en cada uno de nosotros. Padre, dejamos todas las cosas en tus manos. Todas las cosas por el resto del fin de semana lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, amén, amén. Ah, mientras se saluda, escúchenme en algo que le quiero decir a los que manejan. Yo, yo, tal vez algunos de ustedes no saben, pero los, cuando, los que van a bajar para allá, no, no pueden cruzar. no